¡Ayuda, doctor! Que que estoy ocupado aquí, un enfermo está tosiendo, el enfermo ¡Se me fue el bebé, doctor! ¡Se me fue! ¿Qué? ¡Ya se van! ¡Ya están aquí! ¡Ya se van! ¡Ya se están corriendo los petitos! ¡Corre! ¡Agárrenlos! ¡Porque se van! ¡Se van en el 17! ¡El 17 se van! ¡Se van a ir! ¡Se van a correr! ¡Uy, uy! <risa> Ay, palo... Ya te agarré, palo... ¡Ay, ver si no vas a correr, palo. Que te van y te mueren, te mueren, te están muriendo. Agárrenlos. Ah, te agarré el conche tu madre. Ahora te voy a hacer un homunculón, weón. Hora de comprar El efetito, pelito, pelopetito. Hora de comprar efetito, pelito, capesticulito. Siéntelos, que sacárselos, pinche niño. Que se caen ya, muerte. Haha <laughs>